con la espalda recta, respirando profundo, poco a poco vuelvo a tomar conciencia del aquí, del ahora, haciendo un recorrido mental por el cuerpo, observando donde se necesita mayor calma, relajación, sintiendo como cada inhalación. Lleva aire fresco, lleva energía tranquila. justo a esos lugares donde quizás haya molestia dolor y cada inhalación llega más profundamente a esos tejidos a esas células recargando cada átomo de calma, de tranquilidad, refrescando a este cuerpo cansado. Inhalo cada vez más tranquilo. Y exhalo suavemente, observando cómo me recargo de energía. Y en cada exhalación, cada músculo suelta sus tensiones. Y me permito en cada espacio de este cuerpo, cada vez más profundamente alcanzar un agradable estado, relajado, tranquilo, refrescando y liberando cada músculo de este cuerpo sentir la energía de nuevo moviéndose fluyendo volviendo a traer vida tranquilidad Como hace tanto tiempo estaba necesitando y cada respiración cada vez más consciente voy experimentando mi cuerpo. tornándose liviano totalmente relajado cada respiración Disfruto de sentir cada vez más y más profundo ese despertar de calma, tranquilidad y paz en cada átomo. Cada célula. Cada rincón del cuerpo. Y disfruto así. Siguiendo mi respiración. Escuchando los sonidos observando las imágenes de yo estar aquí en este segundo, la temperatura, los colores y las formas No estoy allá afuera en las noticias. No estoy en las situaciones. Estoy aquí en mi espacio de calma. Aquí. Conmigo. En este paréntesis en el tiempo, disfrutando de volver a sentir paz. Cada respiración. Cada segunda más tranquila más relajada en total sincronía mi corazón mi respiración Y cada cosa que pienso, armonizados, en sentir, en disfrutar de este instante, de este segundo. y me permito por unos momentos escuchar el silencio profundo burbujeante que calma el corazón que ayuda a limpiar, a traer claridad en mis pensamientos, como si subrieran una cortina tan pesada de tantos pensamientos inútiles. Finalmente abriéndose y dejando entrar la luz con este refrescante silencio una luz que ilumina todo una luz que hace que aquí dentro todo se vuelva resplandeciente iluminado, brillante, tranquilo, esa cortina de lo inútil, se remueve de mi conciencia, para dar espacio, al ser, a lo que soy a lo que siempre he sido para que vuelva a tomar fuerza lo siento aquí en lo profundo del alma de despertar como una memoria que ha estado conmigo siempre un recuerdo antiguo que el tiempo las circunstancias las influencias y tan la bulla de lo inútil la habían cubierto quedando olvidada escondida pero finalmente en este preciso segundo vuelve a tomar su brillo Vuelvo a sentir desde el corazón la paz que soy yo. La luz del entendimiento y claridad de este espíritu eterno esta energía consciente de despertar yo el alma tomando ese brillo de claridad volviendo a escucharme en este dulce silencio. Despertar esa memoria de mi propia naturaleza original, mi estado antiguo presente y futuro la paciencia el amor la misericordia la compasión la empatía, la amistad, la valentía, la esperanza. Todo volviendo a resurgir ese brillo tan tenue volviendo a resplandecer. Yo el alma, volviendo a sentir quién soy, viviéndolo, disfrutándolo, dejando que en el corazón resuene de nuevo. Todo lo que le da vida al ser. Mis cualidades. Innatas. Naturales. Mis virtudes. Las más fáciles de sentir. Todo lo especial en mí tomando su espacio aquí dentro como una danza de multicolores en que cada virtud es una luz con un color tan hermoso, tan brillante en un conjunto Tan maravilloso, todas mis especialidades, volviendo a resurgir frente a mí, en mi corazón, trayendo fuerza y esperanza, paz, tranquilidad alegría y armonía. Todo bailando en un mismo son. El ritmo especial del alma de mi ser. Yo soy un alma única. Un alma tan especial. Me permito experimentar esa alegría que emana mi interior. Disfrutando en este ritmo natural. Y por unos instantes dejar que mi mente baile y corazón se llene de ese gozo, regocijo, volviendo a descubrir que yo, en mí, en lo que soy, hay tanta belleza, hay tanta fuerza, hay tanto que descubrí y no hay nada que yo no pueda superar, este brillo de cada virtud. Trayendo color y vida. Limpiando todo el rastro de oscuridad del desperdicio. Dejando solo belleza. Solo alegría. Soy un alma de felicidad. un ser tan capaz y baila a mi propio ritmo. En esta danza natural de mi ser descubro la estabilidad que trae volver a experimentar lo que hay en mí, lo que soy. Ese poder espiritual que me hace sentirme a salvo, saber que todas estas y cada una de ellas, mis virtudes, son la belleza del ser que yo el alma soy eterna que nada ni nadie puede hacerme daño a mi espíritu al alma que soy que yo al volver a sentir Tomar conciencia de lo que realmente soy, limpiando la bulla de la influencia de lo inútil, fácil y naturalmente el alma. Vuelve a tomar fuerza, vuelve a sentirse bien, por unos instantes, disfruto de este estado de absoluta y total libertad. Soy lo que siempre he sido. Y eso es algo tan especial. Inhalando profundo. Vamos a ir observando con desapego todos los pensamientos que están en mi mente aquí y ahora. Observo como si fueran las olas del mar. Vienen muchos pensamientos y luego se van. A veces son suaves, tranquilos. Pero a veces los pensamientos son como una ola que me arrastra. Y me revuelca y me agota. De esos pensamientos son todas las expectativas de cómo tienen que ser los demás. Son todas las ideas que tengo acerca de los demás. Así que por unos momentos voy a visualizar que puedo limpiar toda mi mente de todo lo que yo opino acerca de otros. Aceptando con desapego contemplando sin juzgar porque nadie puede cumplir todas mis expectativas así que voy a imaginar que esas expectativas se las entrego al alma suprema como si las tirara al fuego de la paz entrego suelto y libero mi mente de críticas suelto Acepto de soltar por unos momentos que alivio entregar toda esa carga a la luz del alma suprema. Inhalo profundo, sintiendo ese alivio. Otra ola de pensamientos inútiles. Vienen de situaciones que ya pasaron. Situaciones que quedaron atrás. El pasado es solo un aprendizaje. Pero puedo ahora poner un punto final. Y ubicarme en este momento presente. Entregar todo lo que pasó a la luz del alma suprema. Entregarlo todo. Pensando con intención en poner punto final dándome el permiso de cerrar el capítulo a lo que sea que ya pasó lo entrego a la luz del alma suprema Y me libero de esa carga. E inhalo profundo. Cada vez me siento más leve, sin peso. cada vez con más tranquilidad. Ahora, puede ser que viene otra ola de pensamientos inútiles, influenciada por la incertidumbre o el miedo... Toda esa información acerca de preguntas y de qué pasará. Eso nubla la mente y bloquea su capacidad de creatividad. Por lo tanto, voy a entregar la vida, el futuro y cada momento a la luz del alma suprema de Dios. Entrego todas las preguntas suelto. Inhalo profundo, relajando y volviendo al presente, visualizando con gratitud este momento Observando que todo esto me trae una señal, que a veces lo que me daba seguridad no es eterno, todo afuera cambia, las cosas no podían seguir igual. que me da seguridad afuera es falso. Eso no es la esencia. Lo esencial es sutil. Tal vez no se puede ver con los ojos está en el corazón, está dentro, guardado en una parte que es eterna, en la energía interior, el alma, sí, el alma, ahí está limpia, clara, protegida. Al alma nadie le puede hacer daño. A la energía del alma nadie la puede cortar. Al alma. Nadie la puede atacar. El alma es un espacio protegido y seguro, sutil, constante. envuelta en la luz del alma suprema de Dios, totalmente recargada de esa energía, Suave, sutil. Inhalo profundo y siento otra vez que estoy cada vez con más tranquilidad. Cada vez más leve, sin cargas, puede ser que otra ola de pensamientos inútiles Sean situaciones de enojo, o con el propio ser, o con las circunstancias, con los demás. Y la ira, o la frustración, agotan. Toda la capacidad del ser roban el bienestar. Puedo justificar mi enojo. Y sin embargo, eso me sigue afectando. Por lo tanto, voy a decidir ahora para mi propio bienestar darme el permiso de respirar profundo. Y de bañar de paz cualquier situación en la que yo haya cometido un error. Darme la medicina de la paz. Con compasión. Perdonar a este ser que soy yo. Porque estoy aprendiendo. Todavía me equivoco. Está bien. Me doy. con las circunstancias, con los demás, voy a visualizar como si izara la bandera blanca de hacer una tregua, un paréntesis, una pausa de paz las armas con humildad, priorizar la paz. Independientemente de la conducta de otros, yo tengo el control sobre mi interior, retomo ese control y me doy paz. Ser. Nuevamente inhalo profundo. Percibo que estoy cada vez con más calma, con más tranquilidad. Así, me voy a zambullir ahora en la luz del alma suprema y dejar ahí cualquier oscuridad que haya quedado en mi interior. Cualquier basura la limpio con su energía sutil, pura, con su abrazo amoroso de paz. chance de aceptar esa ayuda extra de Dios para limpiar mi interior. Cuán dulce, cuán tranquilo es el Ser Supremo. Es como un sol cálido. Sus rayos reconfortan al Ser. Y limpian. Cualquier eclipse que esté en la mente. Acepto esa calidez en todo mi ser. reconfortando tranquilizando cada parte de mi mente y mi corazón inhalo profundo Sintiendo esos rayos sutiles en el ser, viniendo de la luz, de la fuente, del alma suprema de Dios. conecta con una frecuencia de energía de mucha luz. Cualquier solución que necesite, vendrá. Desde esa frecuencia de energía, naturalmente, sin presionarme. al inhalar, voy a integrar toda esa energía, esa luz, a mi cuerpo, amando este cuerpo, cuidando este cuerpo, dándole paz, puedo mover un poquito, activando la energía del cuerpo Om gracias por unirse a esta meditación espero que la hayan disfrutado que se sientan más en paz con más tranquilidad la mente más libre más en calma y para terminar con unos pensamientos que nos llenen la mente de una perspectiva más sabia, eh, de aquí de, de Daddy, que recientemente voló, dejó su cuerpo a los 104 años, y eh, siempre leemos un librito de compañera de Dios que son extractos de sus clases, de las clases de Daddy. Tenía experiencias muy lindas y mucha sabiduría. Entonces, este es un tema acerca de cómo eliminar hábitos que son negativos. En primer lugar, no tengas miedo de tus acciones incorrectas o equivocaciones. Que Dios nunca dejará de amarte. Él sabe que el amor hace que un niño siga creciendo, así que simplemente sigue pensando qué es lo que él quiere que hagas y haz eso. Intentar hacer no funcionará, intentar no trae una recompensa. La ayuda del alma suprema solo viene cuando haces esfuerzos desde el corazón, habiendo comprendido profundamente qué es lo que quieres cambiar. Siéntate con el alma suprema, pídele perdón, porque él siempre lo da. Después, comparte tu experiencia con los demás. Eso es benevolencia espiritual, que salda cuentas y que de todas formas es en suma lo que es los errores, lo que son los errores. Entonces, empezarás a sentirte más limpio, más liviano y amado por el alma suprema. Recordarás a los demás que ellos también lo pueden hacer.